Hola, hola a todos, yo soy de Turquía, quiero preguntarle acerca de la relación entre el corazón y la conciencia pura y Mingyue. El, el doctor Pan escribió un libro acerca del corazón y tengo mucha curiosidad para de saber esa relación. Bien. En China, corazón se dice Xin. Xin. Xin, corazón. Tiene dos significados. Un significado es el corazón se corresponde con la conciencia pura, es el mismo significado. Cuando hablamos del corazón, también hablamos de la conciencia pura. Recientemente, el doctor Pang escribió un libro, hace pocos años, recientemente, que se llama y es sobre la ciencia del corazón lo que quiere decir que es sobre la ciencia de la conciencia. Pero el corazón tiene una referencia en el corazón físico. Ese corazón conecta principalmente con las emociones. Le llamamos el corazón emocional y el corazón consciente. El, co el corazón consciente se corresponde con un estado de mucha pureza. Podemos pensar que es el I-Yu-Anti. Porque en el libro nuevo, el doctor Pang habla de que necesitamos experimentar heart. la existencia del corazón verdadero. Oh, y ese life. es el estado del yo en o del estado del ser verdadero. Our heart Pero nuestro corazón emocional nuestra experiencia emocional está principalmente conectada con el corazón físico y ese corazón físico tiene reacciones cada vez que tenemos diferentes emociones, emociones y especialmente la emoción de la felicidad. Ese corazón emocional y el cerebro están relacionados. El cerebro, desde el campo de Chi, se conecta con el Yuanti y genera un sistema de completud e integridad. y Yuanti puro, el corazón emocional, el marco de referencia los pensamientos, todos conectan, se manifiestan en diferentes niveles. El corazón emocional y el iyuan ti es muy profundo. Crea referencias muy profundas en el marco de referencia, como por ejemplo la intuición. Algunas personas, algunos científicos le llaman que el, dicen que el corazón reacciona antes que la mente. Y esto es porque el corazón, ese tipo de sensación, está a un nivel muy profundo del marco de referencia, mucho más profundo que cualquier nivel del pensamiento, cualquier imagen, cualquier concepto. Esto significa que, que cuando estamos en el UNT, Already there, el corazón está the, dentro de él e inmediatamente refleja el yo en ti, creando una sensación a, básica. Say, the, uh, las reacciones instintivas, por ejemplo. Cuando practicamos al final necesitamos fundirnos con, con el estado del yo anti puro, junto con el estado emocional, juntos y se vuelven uno. Y usamos el estado yo anti, to guide ese estado central, para guiar los. Las sensaciones emocionales. Esto no significa que cuando practicamos ello ti no tenemos ninguna emoción. Nosotros tenemos emociones, pero ello ti, en ese nivel, las emociones suceden, suceden, son una unidad y no hay separación. En ese nivel, las emociones y la mente, los pensamientos, se vuelven una relación armoniosa. Uh, okay. Bien, gracias.